La informática se ha vuelto indispensable en la sociedad contemporánea. Gracias a ella se pueden hacer desde actividades simples como la entrega de una tarea escolar sin que el alumno se tenga que desplazar, hasta actividades complejas como coordinar a todos los departamentos de una empresa. Esto se ha visto reforzado por la pandemia que estamos viviendo, ya que ha hecho que nuestra dependencia de la informática haya crecido. Las ventas online se hayan disparado, ha aparecido el teletrabajo, se han afianzado las clases online y un sinfín más de usos de la informática. Si bien el aumento de la adopción de soluciones digitales ha desempeñado un papel importante en la reducción del riesgo de contraer el virus, además de permitir que las personas sigan trabajando y estudiando, también ha aumentado el problema de la seguridad cibernética. En pocas palabras, cuantas más personas utilicen plataformas digitales, más presión se ejercerá sobre los controles de seguridad cibernética y mayores serán las posibilidades de que se produzcan ataques. Existe un grupo de personas que trabajan incansablemente para que los sistemas sean fuertes y cumplan con los requisitos de seguridad, como son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestros datos. Hoy más que nunca los informáticos cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad, sin embargo es un oficio que se ha tendido a encasillar en ciertos estigmas y estereotipos. Todos hemos oído algún comentario haciendo referencia a estereotipos, como por ejemplo que los catalanes son ahorradores, trabajadores y aburridos. Los andaluces trabajan poco, les gusta la fiesta y son divertidos. En el caso de los informáticos, son muchos los estigmas con los que se les relaciona, como que son gente rara, obsesionada con la tecnología, introvertidos y que carecen de habilidades directivas. Por ello, un grupo de estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid hemos decidido investigar cuáles son estos estereotipos, cuánta gente de nuestro círculo realmente los comparte e incluso vamos a salir a la calle a entrevistar a gente para comprobar qué tan arraigado está este pensamiento. Iremos a institutos para escuchar las opiniones sobre este gremio, y averiguar si se produce rechazo a la hora de elegir esta carrera. Por último, vamos a ir a la Facultad de Informática, y vamos a hablar con diferentes estudiantes informáticos, para comprobar hasta qué punto sufren o han sufrido este encasellamiento social. Próximamente en nuestro canal tendréis todo esto y mucho más. También te animamos a que nos sigas en nuestro Twitter, ReflexionNerd, para ver todo nuestro contenido y el desarrollo de nuestro trabajo. Muchas gracias.